La fiesta más grande del fútbol ya comenzó, hablamos del mundial que cada cuatro años reúne a millones de aficionados a disfrutar del deporte más popular del mundo, donde las selecciones de cada país lucharán por alzar el trofeo más importante, la copa del mundo. Ya sabrás que este año Qatar es el anfitrión de dicha sede. Pero por otro lado, ya está llamando la atención por ciertas curiosidades y polémicas que se han destapado. Así que quédate que hoy te mencionaré las curiosidades y polémicas que tal vez no sabías del Mundial de Qatar 2022. Qatar será el primer país del Medio Oriente en realizar una Copa del Mundo. Sabemos que cada país que pertenezca a un estado soberano árabe se diferencia por tener reglas estrictas en contra de sus ciudadanos y estas no serán la excepción para los turistas. Debes saber que en Qatar está prohibido, por ejemplo, que cruce las piernas al sentarte en áreas públicas. Sí, así como lo escuchas, no puedes cruzar las piernas al sentarte, ya que las costumbres de aquel país indican no sentarse en posiciones donde muestres la suela del zapato. Ya que se considera que la suela es la parte más sucia y por ende siempre debe permanecer fuera de la vista o permanecer en el suelo. Así que ten cuidado porque la policía árabe está monitoreando estos aspectos. Joseph, ex presidente de la FIFA. Dijo que fue una equivocación realizar el mundial en Qatar. Te preguntarás el por qué. La razón es que Qatar es de carácter religioso y tiene duras sanciones contra la comunidad LGBTQ. Por ejemplo, las reglas estrictas contra las mujeres son temas que se han destacado a lo largo de los tiempos, siendo de los países con una tasa alta de decesos femeninos. Ser mujer en estos países es sinónimo de no contradecir sus creencias. Por ello, muchas protestas nos hicieron esperar por parte de movimientos sociales. Estas leyes son de la llamada dictadura monárquica. Por esto Qatar ha implementado reglas un poco estrictas contra los ciudadanos y turistas por igual, que deben seguir para no ser sancionados. El estadio 974 del Mundial de Qatar. Sabemos que los países anfitriones de un Mundial quieren dar el mejor aspecto y calidad de sus instalaciones para los aficionados y futbolistas. Pero cuando estos acaban, muchos estadios suelen ser abandonados y demolidos sin darle un uso correcto. Pero algo que sorprendió del Mundial de Qatar y sus instalaciones es el curioso estadio 974, el cual es removible. Después de que el mundial concluya, el estadio será desmantelado como piezas de Lego para que su estructura pueda ser utilizada para otros fines futuros. Ya sabemos que Qatar impuso la prohibición de venta de alcohol en los estadios y solo se permitirá en ciertas áreas específicas, pero Qatar destacará por tener la cerveza más cara de un mundial ya que un solo vaso de cerveza en la moneda de Qatar costará 75 Riyal lo que equivale a 387 pesos mexicanos por un solo vaso de cerveza y lo que equivaldría a 19 dólares sin duda un precio que hasta los más fieles pensarán en pagar no se permite festejar en las calles de Qatar Si tu equipo ha ganado un partido no vayas corriendo a las calles a gritarlo y hacer una fiesta ya que esto no está permitido en Qatar En caso de que haya una desobligación de esta regla la policía actuará pero esto aún no se ha confirmado ya que se ha visto en el mundial que muchos aficionados o hinchas de un país han realizado festejos en la calle y no se ve ninguna consecuencia, simplemente es esperar a ver qué pasa. No tendrás permitido entrar a las mezquitas sin formar parte de la religión. Sabemos que los árabes son muy protectores y orgullosos de sus creencias, por lo cual si formas parte de otra religión o solamente curiosear, Debes saber que esto puede ser visto como una falta de respeto y tener consecuencias variadas. Así que mejor yo que tú lo veías de lejos. Está prohibido hablar con las mujeres en Qatar por las calles. Sabemos que los países árabes destacan por sus reglas estrictas impuestas a las mujeres. Por ejemplo, estas van desde usar vestimentas que cubra totalmente el cuerpo y solo dejar a la vista los ojos de una mujer pero hay ocasiones que ni los ojos están permitidos de enseñar Otra regla es no hablar con las mujeres musulmanes que encuentras por la calle y en ocasiones estas mismas te van a evitar No puede haber demostración de afecto este caso va para todos, incluidos los turistas. No puedes estarte besando con tu pareja por las calles de Qatar y mucho menos estar interactuando de otra forma de afecto en público. Supongo que ya tendrás algunas razones, y es que Qatar es muy conservador de sus creencias y por ende lo encuentra como una falta de respeto para su hogar. La mayoría de las polémicas que se mostraron a lo largo del video con referencia a las reglas son temas que por el momento no han presentado un accidente, a pesar de que muchos aficionados de los países que compiten en el mundial han hecho caso omiso a estas reglas No se sabe qué tan cierto o a qué grado tengas que desobedecer una regla Para que las autoridades de Qatar interfieran O tal vez estas reglas solo sean sancionadas en áreas específicas del país Pero aún queda la incertidumbre de si habrá algún castigo Si los aficionados siguen incumpliendo dichas reglas por su parte, algunos equipos de fútbol han mostrado su desacuerdo al inicio de los encuentros contra otros países, manifestando su desacuerdo con las dichosas reglas impuestas en Qatar, mandando un mensaje de libertad. Sin duda, el Mundial de Qatar posiblemente pase a la historia por sus distinguidas reglas y curiosidades, y a ti... ¿Qué fue lo que más te impactó del Mundial de Qatar 2022? Nos vemos en un siguiente video. Adiós.